algunas excusas hoy del por qué no hay poder de Dios en tu vida algunas excusas porque siempre buscamos excusas bueno morado por esta persona no se ha sanado vamos a encontrar una excusa hoy vamos a ver todas esas excusas la primera excusa bueno yo no puedo orar por la gente porque soy demasiado pecador para ser usado por Dios Muchas veces nosotros pensamos de no ser suficientemente santos para poder servir a Dios. Y tenemos que entender que nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser super santos. ¿Saben? En Italia había una pelota de fútbol que se llamaba super santos. Estaba lleno de aire. Y así son muchos cristianos, se sienten super santos. Y tú lo miras allí que caminan con la Biblia bajo el brazo y son súper santos. Nosotros no, no, no llegamos a ser súper santos. Nosotros somos santos gracias a la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Eso no significa que tenemos licencia para pecar, que podemos hacer lo que queremos, esto no. Pero nuestra santidad no está conectada con nuestra oración. Porque cuando oramos por una persona que está enferma, lo que lo va a sanar es Cristo, no somos nosotros. Él se va a sanar por la palabra que Cristo dio en la cruz. Él murió en la cruz para nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y Jesús dijo que nosotros, cuando vamos a imponer manos a los enfermos, ¿qué pasa? ¿Que los enfermos se mueren? Ah, no, no, se sana. Se sana entonces esto es en función de nuestra fe, si creemos en Dios y vamos a poner nuestra mano y vamos a orar, no es en función de nuestra santidad, Dios ni, nunca digo, ah bueno si eres santo al 100% entonces vas a ver sanidad, no, esto no está escrito en ninguna parte de la Biblia, amén, lo que tenemos que pedir es con fe, esta es la clave. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Si alguien por allí me da el versículo. Gracias Juan Martín. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Está en la Biblia, tranquilo que está. Buscáis y hallaréis. El que busca encuentra. Están haciendo un trabajo hermoso estos jóvenes en todo el grupo musical. Vamos a dar un aplauso. Se lo merecen en estos días. Siempre están aquí de día, de noche, por el almuerzo, siempre están aquí. Solamente le falta la cama. Pero los apóstoles están empezando a organizarse con la cama. ¿Ya? Amén. Pero pida en fin, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento, echada de una parte a otra entonces que tenemos que creer como con fe entonces el problema no es nuestra falta de santidad el problema no es el pecado de las personas para las que oramos esto es la, el segundo problema que hay que nosotros creemos pues Dios no lo sana supuestamente porque es un pecador es un feo, malo por eso Dios no lo sana pero no es así ¿Por qué? Porque Jesús vino para salvar a los justos. no, para salvar a los pecadores. Jesús vino no por lo que estaban perfecto. Entonces no podemos decir, pues Dios no lo sana a esta persona porque es demasiado pecador, arrepiéntete. No, no es así. Jesús nunca dijo esto a alguien. Nuestro modelo tiene siempre que ser Jesús. Jesús es nunca, cuando oró por una persona, dijo: Pues no te sano porque eres demasiado pecador. Arrepiéntete. Lo único que tenían que arrepentirse eran los. Um, ¿Cómo se llamaba? Los sepulcros enmendados, ¿no? Los sepulcros, ¿cómo se dice? Sepulcros sepulcro, sepulcro, sepulcro. Blanqueados. blanqueados. Gracias, gracias. Sepulcros blanqueados. Los fariseos, los religiosos. Pero Jesús sanó a todos. Entonces, cuando tú oras por una persona, no tienes que buscar excusa. Porque la única forma que la persona no puede estar sana es que tú que ahora crees que hay problemas por la sanidad. Esta es la única cosa que puede obstacular la sanidad. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo desde 3 hasta 6. Bueno, vamos adelante, leemos otro verseto, otra fortaleza mental. Hechos capítulo 10, versículo 38, por favor. Ese es un versículo, Hechos 10, 38. Porque muchos dijeron, bueno, pero Jesús tampoco sanó a todos. Y la palabra de Dios, al revés, dice que Jesús sanó a todos los que estaban oprimidos por Satanás. Gracias. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Dios era. Con él. Dios está con nosotros. ¿Usted ¿No se da cuenta cuando Dios está nosotros lo que puede pasar? Todo el poder del universo está contigo. El creador del universo, lo que creó el cielo, las estrellas, el sol, toda la naturaleza, está con nosotros. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Amén. Otra fortaleza mental. Ah, tengo esta enfermedad porque Dios quiere enseñarme algo. Y esto es lo... No más feo que podemos pensar, que Dios quiere enseñar a través de la enfermedad Jesús nunca dijo a una persona, bueno no te quiero sanar porque tiene que aprender algo usted alguna vez leyó esto en la Biblia nunca lo vas a encontrar lo que envía a la enfermedad lo que va a oprimir es Satanás si Dios quiere que enseñarte algo, lo hace a través del Espíritu Santo él es nuestro guía, Él es lo que le va a enseñar la verdad a nosotros. Si vamos a pensar que Dios va a enseñar en la enfermedad, estamos diciendo que el Espíritu Santo es la enfermedad. ¿Me están entendiendo? No es así. Si Dios quiere enseñarte algo, Dios te da palabra, Dios te da visiones, sueños, te da apóstoles, pastores, te da de todo para que tú puedas aprender. No es la enfermedad nuestros maestros. Dios nos da otro maestro. ¿Vale? El Espíritu Santo es el maestro. Otra vaga sagrada. Dios usa la enfermedad para castigar a las personas por su pecado. Juan capítulo 9 versículo 2 y 3. Juan capítulo 9 versículo 2 y 3. Esa es una idea que también a los tiempos de Jesús la gente tenía. Y preguntándole a sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios nunca va a utilizar el, peca, el la, la enfermedad para castigar a la gente. La enfermedad llega de Satanás, el diablo. Amén. Entonces, la sanidad corresponde siempre a la voluntad de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 8. Versículos 2 y 3. Y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres, puede limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero. Se limpio y luego su lebra fue limpiada lo más importante que aquí donde dice quiero, está utilizando una palabra griega muy importante, que es lo. Y teló no significa solamente quiero en el sentido que sí, hoy quiero hacer esto y mañana no quiero. Lo significa siempre quiero hacerlo. Entonces cuando aquí Jesús le está contestando, le está dando una enseñanza a los discípulos y la enseñanza ¿cuál es? que él siempre quiere sanar este leproso pidiera, señor me, si quiere me puede sanar, si quiero yo siempre quiero sanar ¿me están entendiendo? siempre Dios te quiere sanar hágale un aplauso a Dios Entonces, ahora vamos a ver de forma práctica cómo se puede ministrar la sanidad. Lo primero que tenemos es entender el problema. Entonces, tiene que hablar con las personas, pedir cuáles son tus síntomas, qué pasa. ¿Me duele la rodilla? ¿Me duele la columna? ¿De cuánto tiempo estás en esta situación? Pide más información que pueda sobre el problema para tener el nombre del problema si hay más problemas si este problema no tiene nombre es muy raro por ejemplo que puede pasar que una persona tiene un dolor pero va al médico y lo revisan y no encuentra nada alguna vez muchas persona tiene problemas pero el médico no tiene explicación entonces muchas veces esto puede ser un señal que es un espíritu de enfermedad una cosa que tenemos que distinguir es ¿cuándo es una enfermedad y cuándo es un espíritu? Porque el espíritu lo tenemos que sacar en el nombre de Jesús. La enfermedad tenemos que declarar la sanación en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted están orando por alguien que está enfermo, lo primero que usted tiene que entender es cuál es el problema. Si es una enfermedad, entonces allí tenemos que orar por la sanidad. Si es un espíritu, tenemos que ordenar al espíritu de, sanidad, de enfermedad de irse en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si esta enfermedad eh, salieron, por ejemplo, después de un trauma, después de algo de específico que pasó, eh, después de una brujería, después de algo que no está relacionado con algo de físico, entonces es muy probable que puede ser un espíritu. O puede pasar una cosa, que cuando usted ora por sanidad, el dolor se mueve. Si por ejemplo una persona le duele la rodilla derecha y de repente le duele la, la columna, por ejemplo, y no le duele más la rodilla, es un espíritu de enfermedad. O si cuando usted oran el dolor empieza a crecer, entonces es un espíritu de enfermedad. Porque se está molestando por sus oraciones. Entonces lo primero que tenemos que identificar es el problema. Una vez que hemos identificado el problema, tenemos que entender que este problema no tiene derecho legal de estar allí. Porque Jesús murió en la cruz para la sanidad de esta persona. Entonces tenemos que declarar la persona libre en el nombre de Jesús. Aquí se puede orar de muchas formas. La más común es la imposición de las manos. Pero puede pasar que la persona está leca. Entonces la Biblia habla de otra forma también que se oró una vez. Que es a través de pañuelos. No sé si usted alguna vez lo escuchó. Esto entonces usted puede declarar la sanidad sobre un pañuelo. Y la persona lleva este pañuelo al enfermo, pone este pañuelo sobre el enfermo, el enfermo se sana. Amén. Me están mirando como locos. Esto pasó con Pablo. Usted se lo recuerda. Hecho de los apóstoles. O también puede pasar que usted tiene, por ejemplo, que hacer una oración por el móvil, leco, entonces allí usted por móvil puede ordenar a la persona de hacer lo que la persona no puede hacer. Puede orar también por el móvil. Para Dios la distancia nunca es un problema, recuerde. El problema es solamente la fe de nosotros que oramos. Amén. Entonces tenemos que declarar que lo que hay no está más, por ejemplo, el dolor desaparece ahora en el nombre de Jesús si la persona no puede mover el brazo, brazo, te puede mover en el nombre de Jesús declarar el revés de lo que está la situación cáncer desaparece en el nombre de Jesús pensamiento de suicidio fuera del nombre de Jesús eso es un espíritu deja este cuerpo, por ejemplo si tenemos una persona que tiene una pierna más ancha y una más pequeña, tenemos que ordenar que pueda crecer la pierna más corta, ¿no? Que se pueda crecer la pierna. Amén. Me están mirando con una cara, ¿qué están diciendo? Ahora lo vamos a ver en práctica, tranquilo. Ustedes van a orar y van a ver cómo la pierna y van a crecer. Ordenar a la persona que no, no escucha que el oído se pueda abrir. ¿Me están entendiendo? Esta es la forma de orar. No tenemos que hacer una oración al Padre en el nombre de Jesús. No es este tipo de oración. No es, Padre, por favor, Dios sido mío, ayuda a esta mujer. No. Es una oración de dominio. Tenemos que ordenar lo que tiene que suceder, lo que tiene que pasar. Y esto va a pasar. ¿Amén? Después tenemos que hacer una revisión de la oración. Tenemos que decirle a la persona, vamos a verificar qué pasó. Entonces que la persona si, no podía, si tenía dolor a la rodilla, que se mueva para mirar si el dolor desaparece. Y que pueda hablar. Porque mucha gente se asusta y no habla. Y tú la miras que está allí, me ahorita, mirando que, lo que pasó. Y nunca te va a decir qué ha pasado. ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene el mismo dolor? ¿El dolor subió? ¿El dolor bajó? ¿El dolor se movió? De esta forma nosotros vamos a entender si estamos orando bien o tenemos que cambiar oración. Si el dolor empieza a subir o se mueve, ya sabe que es un espíritu de enfermedad. Entonces allí se va a cambiar oración y se saca ese espíritu de enfermedad. Si el dolor empieza a vacar, puede ser que se sale al instante, puede ser que empiece a vacar un poco. Entonces usted allí le puede preguntar, ¿cuánto dolor tienes? Si antes el dolor era 10, ahora, ¿qué número le puede dar? Y así después, seguir orando y seguir trabajando hasta que la persona no está completamente sana. Porque mucho depende de nuestra fe. Entonces va a haber personas que se sanan. Pronto, y más. Y más. Personas que se empiezan a sanar y pasan días, dos, tres días. Y poco a poco siempre van mejorando, mejorando hasta que se sana amén entonces es importante pedir lo que los cambios ¿Me escuchas? me escuchas, me escuchas la cámara de tu celular está borrosa así me gusta o es de que está sucia o bueno? porque mucho depende de la fe de nosotros que oramos creemos en Dios ¿cuánto creen en Dios? levanta tus manos estos son los señales que acompañarán a lo que creen en mi nombre sacarán demonios, orarán por los enfermos y se sanarán. Entonces vámonos a practicar. Amén. ¿Dónde está la persona que tiene dolores, enfermedad o algo? Eso podemos sacar. Gracias. Hay personas que tienen dolor. Adelante. Por favor, adelante por la derecha. Todo lo que tiene dolor físico. Puede ser dolor a la rodilla, la columna. No, es mejor, vamos a poner todo a la derecha. Todo lo que tiene dolor físico, por favor, adelante aquí a la derecha. Nos vamos a hacer todo por aquí, a la derecha. Por allí, y que me miran a mí. Ok. Todo por allí, por favor. ¿Ya están todos? ¿Seguro? Vale. ¿Quién quiere aprender a orar por los enfermos? Levanta tus manos. Nadie. Bueno, empezamos con el primero. Patricio, Vino por aquí. Entonces, vamos a experimentar lo que hemos explicado. ¿Me escuchan bien? ¿Cuál es el tu problema, hermana? Marta Silva. Marta Silva, dolor de la columna. ¿Cuál es el problema? La columna. ¿Qué tienes en la columna? Hernia discal. ¿Ah? La hernia discal. Hernia. Hernia. ¿Y ahora te duele? Sí. sí, sí me duele. ¿Te duele mucho? Sí, bastante. Vale. Entonces vamos a hacer una verifica, por favor, si me llevan una silla. Siempre cuando hay dolor a la columna es bueno hacer una verifica. Hermana, ¿te puedes sentar y poner la columna cuanto más atrás es posible? Siéntate muy bien. Ok, Patricio. Adelante. Toma las piernas y las levantas. Cuando toma las piernas, mira que aquí como una pelotita, ¿no? Busca de poner la pelotita en el mismo censo. Ok, vamos a ver cómo están. Entonces, para lo que miro yo de arriba, esta es más pequeña de esta. ¿Hay alguien que pueda hacer una foto? De arriba, por favor. ¿Se mira qué diferencia, sí? Ok. Vamos, París. Tiene que continuar esta gamba que tiene que crecer como el altar en el nombre de Jesús. Dale. Crece, crece en el nombre de Jesús. Crece, crece, Señor. Crece en el nombre de Jesús crece pierna, crece, crece en el nombre de Jesús, crece, crece, está creciendo Ay, Señor, Dios. sí Señor. Amén, amén, amén. amén. No, si no, después crece demasiado tenemos que... <risa> ¿Alguien que puede tomar una foto ahora para ver cómo estás? ¿Se mira la diferencia? Se mira la diferencia. Bueno. Ahora que hemos solucionado este problema, tenemos que orar por la columna. Entonces, hermana, levántate. Entonces, tiene que poner la mano en la columna y ordenar que el dolor a la columna se vaya en el nombre de Jesús. Te ordeno que el dolor que tienes en la columna en el nombre de Jesús se va. Se va ahora en el nombre de Jesús. Ese dolor que tienes en la columna se va ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prueba a moverte. Mira cómo va. ¿Cómo va? Menos. ¿Ah? Menos el dolor. Si antes era 10 ahora ¿cuánto estamos? Uno. Uno. Sí. Entonces casi, casi no hay. Bueno, entonces seguimos orando así que se va feliz la señora. Ordena al dolor de irse completamente. Te ordeno dolor en la columna. Te ordeno que salga completamente del cuerpo en el nombre de Jesús. Te ordeno que ese dolor que tengas en la columna ya no existe en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muévete, muévete, muévete. Aleluya. ¿Cómo está? Bien. Un aplauso a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo llevaba este dolor? Son ocho años. Ocho años, hermanos y hermanas. ¿Y en cuánto tiempo Dios te sanó? Ni diez minutos. Ocho minutos, ocho años, vamos sí. a Gracias a Jesús porque murió en la cruz. Vale, damos la plaza Señor. Gracias, hermana, ¿te puedes sentar? Patricia, ¿te puedes sentar? Había la hermana allí que estaba levantando. Yo quiero orar, yo quiero orar. pasar adelante. ¿Está aquí, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Tengo Parkinson. ¿Parkinson? Uh -huh. Vale. ¿Y ahora te crea molestia, te crea, crea algún problema en este momento? Este, me caí, me he andado viendo la cuna, la, la mano, el talón, la cabeza. ¿Ahora te duelen? Mm, no, porque estoy con el medicamento. Vale. Entonces, esta es una... Oración que no podemos verificar en el momento porque claramente ella tiene que ir al médico hacer todas las la verificaciones del caso, todos los test nunca la gente tiene que dejar medicamento sin una confirmación del médico. Escúchame bien esto es muy importante siempre que tiene que haber una confirmación del médico si una persona se toma medicamento salvavida, ¿no? muy importante. Entonces voy a ahora porque te digo por uh, no, después. Aleluya. Parkinson desaparezca ahora en el nombre de Jesús y cada problema a la mente, cada opresión se vaya ahora fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, yo te ato, te ordino de ir directamente al infierno en el nombre de Jesús y no salir nunca más de allí en el nombre de Jesús. Que cada dolor a la columna desaparezca ahora de forma total en el nombre de Jesús. Y cada enfermedad, cada puerta abierta sea cerrada ahora en el nombre de Jesús. Voy a cerrar cada puerta de brujería de los antepasados en el nombre de Jesús. Cada puerta generacional va a estar cerrada ahora en el nombre de Jesús. Y Satanás, tú nunca más puedes seguir operando en la vida de esta hermana. Fuera, enfermedad fuera, cada problema saludiente fuera en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Amén. Entonces, revisa y después avisa a los apóstoles y le vas a testificar lo que pasó. Amén. Amén, gracias. ¿Puede tomar asiento? Vamos adelante. ¿Qué pasa, hermana? Señor, gracias, Padre, que estoy aquí con usted. Y Dios me bendiga. Yo tengo muchos, muchos calabres, demasiado. No puedo dormir, no puedo estar tranquila, me duelen los dedos así, los venas y todo me hacen así. Eso es bien. Okay. Eh, entonces, si ahora cierra las manos, ¿te duele? ¿Cierra? Estos, manos, estos dedos me cogen calambres también, hasta las piernas. Eh, ¿Te duelen solamente? Entonces, si la cierra, ahora te duele. Sí. Hasta la pierna. Muy bien. ¿Dónde está la hermana? Tori, ¿qué pasa? Mire, llegó el Señor, se la llevó nosotros aquí. No, no puede ser. Entonces, vale, vamos a orar que el dolor de las manos desaparezca y de las piernas desaparezca. ¿vale? Los pies. Tiene que ordenar el dolor de desaparecer en nombre de Jesús. Ese es un problema de artruces. Calambres, que se vayan. Vale. Padre, en este tiempo y a esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo ordeno que todo dolor en mi hermana se va ahora, en sus manos, en sus rodillas y en sus pies. Porque por tus llagas fuimos sanados, sanos completamente, Señor, en el nombre de Jesús. Les ordeno ahora, todo dolor ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Sana, perfecta, como tú la creaste, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vas a verificar cómo van ahora las manos, cómo van los pies, cómo van. Las noches no puedo dormir. No, Pero ahora cómo va? Ahorita estoy calmada. Las noches es yo, yo hablo del problema de la calambre de las manos, no, sí, si el día también. Sí, si estoy ahorita bien. ¿No te duele? Más, no hay más. ¿A los pies? A los pies ahorita no. Porque las noches me duele mucho y los calambres. Vale, entonces oramos que nada la va a molestar de noche. Al ataque. Ahora yo ordeno que nada te va a molestar en el nombre de Jesús Que tendrás el sueño más placentero que has tenido en toda tu vida A partir de hoy, tu fe, tu fe, por tu fe En el nombre de Jesús eres sana ahora En el nombre de Jesús, amén Amén, dame una plaza al Señor Muy bien hermana Gloria a Dios ¿Qué pasa aquí, Manita? Me duelen los huesos. ¿Te duelen los huesos? ¿Cuáles huesos? Todos. Huesos. ¿Cuáles? ¿Todo? Todos de los de huesos. Las de las piernas. Vale, ¿quién quería orar, aprender a orar? Por favor, levanta tus manos. Solamente una hermana. Ya hay ya, demás. De... Y nada más. Hermana. Yo te, te quería dejar por los últimos, porque. No, pero adelante. <risa> ¿Dónde están los valientes que creen en Dios? Amén. Entonces, tranquila. tiene que ordenar al dolor, a los huesos, huesos de desaparecer en nombre de Jesús. Amén. ¿Lista? Sí. Yo ordeno. Ah, al dolor de huesos que salga ahora en el nombre de Jesús yo te ordeno que ahora salgas en el nombre de Jesús toda enfermedad toda enfermedad en el dolor de los huesos que ha inquietado en la noche ahora en el nombre de Jesús te sales, te vas ahora en el nombre de Jesús yo declaro sanidad en estos huesos Amén. ¿Cómo van? ¿Mueven? ¿Cómo van? Bien. Bien. ¿Ya no hay dolor? Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Muy bien. Racito. Huesos. Gracias. ¿Alguien más que quiera aprender a orar, por favor? Aquí. Anaí, Anaí. ¿Cuál es el problema, hermana? Eh, tengo dolor en la planta del pie izquierdo. Esto me duele mucho. Me... ¿En la planta del pie izquierdo? ¿Pero es algo porque pasó un accidente? ¿Pasó algo? ¿Por qué? Eh, no, de la nada. ¿Y ¿Desde cuánto tiempo tiene este dolor? Ya hace un año. ¿Un año? ¿Y qué te dijeron los médicos? Eh, eh, no, eh, o sea, yo atribuyo que es una fascitis plantar, pero o sea, no, no me ver porque era leve el dolor. Y ahora estos últimos días ha sido más intenso. Amén, entonces tenemos que orar vamos a ver cómo está de pie una silla por favor te pueden sentar la mano ¿cuál es tu nombre, hermana, por favor? María Belén. María Belén muy bien, ponte cuando más posible atrás, perfecto ahora revisamos los pies que pueda levantar los pies ahora, cuando levanta los pies mira que aquí hay como una pelotita ¿Eh? pone el dedo de aquí y el dedo de allí así que lo puede ubicar oh. hay mucha diferencia será como más o menos un centímetro por favor alguien que pueda hacer una foto de testimonio Entonces, hermano, tenemos que ordenar a este pie es el más largo en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Lista? En el nombre de Jesús te ordeno, pierna, que ahora crezcas, que todo dolor se va en el nombre de Jesús. Todo dolor en la planta izquierda se va en el nombre de Jesús. Ahora creces, ahora creces, pierna, en el nombre de Jesús. Ahora crece, crece en el nombre de Jesús. Te ordeno que crezcas en el nombre de Jesús crece en el nombre de Jesús le doy una orden a tu cuerpo de que tu pierna va a crecer ahora en el nombre de Jesús, como Dios te creó, Amén. sana y perfecta Amén. Amén. ¿Alguien, ¿alguien que pueda hacer una foto de testimonio? ¿cómo está ahora la pierna? ¿amén? muy bien, entonces ahora vamos a orar por el dolor al pie ¿Mm? ¿Tiene también dolor a la columna? ¿Dolor a la columna? ¿no? Solo al pie. Entonces vamos a, a que desaparezca el dolor al pie. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, yo le ordeno al dolor en este pie que desaparezca. Sales ahora dolor, en el nombre de Jesús. No vuelves más, te vas sin retorno de este cuerpo. Viene salud y sanidad. No más dolor en este pie, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Va. Prueba a saltar, a hacer algo, mira cómo va. Sigue sí, un poquito mejor. Un poquito mejor. Si antes de las 10, ahora ¿cómo estamos? 6. Mm, 6. Muy bien, seguimos orando. Tal. Ahora en el nombre de Jesús se va todo dolor. Ahora el se va el en nombre el nombre de, de Jesús. Jesús. Sale fuera todo dolor. Sin retorno se va todo dolor en el nombre de Jesús. Ahora, Padre bendito Dios, hazlo ahora en el nombre de Jesús, todo dolor, no más, se va, se va ahora en el nombre de Jesús, ahora se va en el nombre de Jesús, no más dolor. Amén. Levántate, prueba, mira cómo van mueve un poquito el pie. Un poco mejor. Si al comienzo era 10, ¿cuánto estamos? Un dos. Dos, muy bien, entonces la última oración y ya está. <risa> y después Despedida. <risa> Señor, te pido, Padre, que quites ese dolor en el nombre de Jesús, ¡Aleluya! Señor. Con la autoridad, Padre, que tú nos has otorgado, Padre, porque tú moriste por nuestras enfermedades. Ahora se va todo dolor. Le ordeno que se vaya, no más resistencia, se va ahora en el nombre de Jesús. No más ¡Aleluya! dolor, fuera, ahora, en el nombre de Jesús, ahora. Vale, pruebe, muévete, salta. ¿cómo Yo no tengo dolor. Okay. Amén, la plaza de Dios. Muy bien. Esto muchas veces pasa, que tenemos que orar dos, tres veces. Usted no tiene que desanimarse. Es una pelea de fe. El diablo buscará que usted se para y dice, bueno, entonces mejor que no oro. No, no, no. Usted tiene que seguir orando porque tiene que creer lo que dice la palabra. La palabra dice que ponemos mano a los enfermos y se sanarán y se sanarán. Entonces, hasta que la persona te permite de orar, tú sigues orando. Una vez, eh, hemos hablado ayer creo de John G. Lake Piensen ustedes que una vez oraron por un muerto por tres días ¿Saben qué pasó después de tres días? Resucitó Y muchas veces pienso ¿Qué puede impulsar un hombre a orar por tres días, noche y de día por un muerto? Si no es la fe Tenemos que creer en la palabra de Dios Amén Amén. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué Él no puede hablar. No puede hablar. Ah, bueno. ¿Qué quieren aprender a orar? Mía, adelante. Entonces, dolor a la cabeza, a la espalda y a la rodilla. A las columnas y a la rodilla. Ok. Entonces tiene que ordinar al dolor a la cabeza, a la espalda, a la rodilla y de desaparecer en el nombre de Jesús. ¿Vale? ¿En pones manos? Bye. El dolor a la mente se va ahora por el nombre de Jesús porque tú ya has sido sano, porque Dios murió por tus eh, eh, enfermedades en la cruz. Ahora se va el dolor en la mente, ahora. Amén, verifica cómo estás en la espalda. ¿Cómo está? ¿Mejor? ¿Ya no te duele? ¿Y la rodilla? ¿No te duele? ¿No? Muy bien. Vamos a orar por, por algo más, para que pueda hablar. Amén. Amén. Dale, mía. Y pones manos y ordina a la boca de hablar. En el nombre de Jesús, tú vas a hablar ahora, porque Dios ya murió en la cruz por ti. Vas a hablar ahora. Amén, intenta hablar. ¿Habla? ¿Sí? Sí. Antes nos decía una palabra, hermana. Alguna palabrita lo dice. Bueno, seguimos orando. Bocca, apriti adesso nel nome di Gesù. Bocca, parla ora nel nome di Gesù. Comandiamo che la bocca si sciolga adesso nel nome di Gesù e che possa parlare completamente nel nome di Gesù. Bocca, parla ora nel nome di Gesù. Vale? Intenta parlare. Okay. Seguimo orando. Nel nome di Gesù e Spirito, de enfermedad fuera de él, en el nombre de Jesús. Ah. Spirito de mutismo, lascialo ahora, en el nombre de Jesús. Bocca, apri, apri y parla completamente, ahora, en el nombre de Jesús. Bocca, parla completamente, en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? bocca apriti completamente e parla completamente nel nome di Gesù ordiniamo alla bocca di aprirsi alla gola di parlare completamente alla faringe e alla laringe che tutto l'apparato possa parlare completamente nel nome di Gesù Amen. alleluia alleluia Aleluya aleluya aleluya aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, Hermana, lo podía decir, Aleluya, antes, no lo podía decir. Vale, entonces seguimos orando que tiene que hablar de forma completa. ¿me? Boca, apriti y parla de la forma completa en el nombre de Jesús. Bocca, laringe, parla completamente, perfectamente en el nombre de Jesús. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria, a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios es fiel. Amén. Vas a ver que en los próximos días se vas, uh, vas a hablar de forma completa. Sigo hablando. Sigo hablando, sigo, hablando, sigo platicando. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel, amén. amén. Escucha todas nuestras oraciones. Amén, amén. Eh, Alguien que quiera aprender a orar, aquí, más. Niñitas, bueno, niñita por aquí. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana, oh, tiene nombre italiano, ¿lo sabe? Luciana, italiana. Luciana. Luciana, ¿tú crees que Jesús es el Señor? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es el problema. ¿Cuál es el problema, hermano? Eh, lo que pasa es que la otra semana yo tenía un dolor de cadera y estoy sana en eso. Pero de ahí acá me ha cogido un dolor en los pies. Tanto que camino me duele. Y de ahí se me parten la, las manos sin que ni... La piel. Pero ahora, ahora el, el pie te duele. Bueno, una cosa por vez. Entonces la, los pies te duelen. Si lo mueve, te dueles. Sí. Vale. Entonces, Luciana, vamos a orar. Dolor en los pies. Desaparece en nombre de Jesús. pores manos. En los pies. Vale. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que quites todo dolor de este pie de esta mujer, Señor. Que tú la sanes, Señor. Porque ella ha sido sana por tu sangre, Señor. Te lo suplico, Señor. Por favor, cura, cura, Señor. Cura. Aleluya. Dolor fuera en el nombre de Jesús Fuera, fuera Tú no vas a quedar aquí Ni un poquito porque Dios va a ganarte Dios va a ganarte Dios va a quitarte en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú te vas fuera, tú te vas fuera Tú te vas fuera, tú te vas fuera En el nombre de Jesús Amén Amén, mueve los pies, ¿cómo va? Siento algo, o sea, que se me quita el dolor, pero es algo sorprendente. Como una… ¿cómo le explico? O sea, es un alivio. ¿El dolor está allí? Algo... No, se quitó. Amén. Tenemos que orar por las pieles. Las pieles de las manos. ¿Qué pasa con las pieles de las manos? Se, se parte de las manos. Se parte en la mano. Entonces, pone mano. Vas a ordenar a la piel que no se tiene que partir más ¿vale? piel te ordeno que no te vas a partir más no te vas a partir más en el nombre de Jesús esta piel se va a sanar Señor esta piel se va a sanar quita todo dolor quita todo rompimiento Señor de esta mano Señor te lo suplico en el nombre de Jesús Amén Señor Amén yo digo que esto no se va a volver a romper nunca, Señor, nunca. En el nombre de Jesús, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Luciano, muy bien. Yeah. Hermana delante. Había una hermana por allí. Adriana. Adriana. Si hay alguien más que tiene enfermedad, que pueda venir adelante. ¿eh? Más adelante, hermano. Más por aquí, tranquila. Gracias. Claro que sí. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué dolor tienes? Eh, tengo diabetes y me ha bajado la visión. Me van a hacer intervención, pero creo en Dios. Entonces, no sé si podemos meter letras aquí, Juan Martín, algo, algo de letra, para mirar. Un versículo. ¿Lo puede leer? Está allí. allí. ¿Puede leer lo que está escrito allí? Espérate. ¿Puede leer? No. No puede leer. No. El problema son todos dos los ojos o uno sí y uno no. Los dos. Entonces tenemos que orar antes que el diabetes, el diabetes se vaya en el nombre de Jesús y después orar que los ojos tienen que ver bien. Amén. ¿Está lista? Amén. Por las manos y al ataque. Hoy diabetes, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús, porque el Señor pagó en la cruz todas nuestras deudas, pagó para que nosotros fuésemos sanos y salvos. Hoy te ordeno diabetes, en el nombre de Jesús que te vayas, te ordeno que te vayas por el poder de la palabra de Dios y la sangre que pagó en la cruz. En el nombre de Jesús, hoy te vas, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy ordenamos a estos ojos que miren, que se vaya todo problema que ha causado la diabetes en estos ojos, que pueda mirar en el nombre de Jesús, hoy se va toda ceguera en el nombre de Jesús, Ceguera hoy te vas en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo que nos compró a precio de su sangre Hoy te vas ceguera en el nombre de Jesús te vas, te vas te ordenamos que te vayas en el nombre de Jesús Amén, mira cómo veías Si veo más claro, si miro más claro si antes no veía nada, ahora ¿cómo estamos? ¿Al 50%? ¿Al, al 70%? Sí, un poco más, claro. Uh -huh. Un número, Vamos a darle un número. Si antes no veía 0, veía ahora ¿cuánto ves? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿Cuánto? El 30%. El 30%. Muy bien, seguimos orando. Al ataque. Bye. Hoy, ceguera, te vas todo problema que ha causado en sus ojos la diabetes te vas, en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesucristo ya pagó en la cruz, hoy te ordenamos ceguera por la sangre de Jesucristo que te vayas, hoy te vas y dejas a esta mujer que pueda mirar cómo tú haces las grandezas, en el nombre de Cristo Jesús hoy ceguera te vas, te vas, en el nombre de Jesús te vas, ceguera Todo problema que ha ocasionado en su córnea Que ha causado en sus pupilas En el nombre de Cristo Jesús Hoy te vas, problema en sus ojos Te vas, en el nombre de Jesús Amén Amén, ¿cómo ves ahora? Si miro un poquito más si al comité estaba al 0%, ¿ahora cuánto estamos? Ahora ya debe estar un 30%. Vale, seguimos hablando. Hoy, ceguera te vas, hoy viene la claridad a estos ojos, que pueda mirar lo que antes no podía, hoy mira por la palabra y por el poder de tu sangre, hoy te vas ceguera ceguera en el nombre de Cristo Jesús te vas, ceguera te vas, te ordenamos que te vayas porque no tienes ninguna autoridad, enfermedad hoy te vas te vas enfermedad en el nombre de Cristo Jesús porque tu sangre Padre ya lo pagó, tu sangre nos hizo sanos, por tus llagas fuimos sanados en la cruz Padre. Gracias te damos porque sabemos amado Padre que tú nos hiciste sanos y hoy ordenamos en el nombre de Cristo Jesús ¡Aleluya! que se vaya toda ceguera y hoy venga la claridad a sus ojos. Tiene que ordenar a los ojos que tienen que ver bien. No solamente que la seguida se vaya, sino que los ojos se recuperan y que vean bien. Vale, hasta. Hoy ordenamos a estos ojos que vean bien, que venga la claridad a sus ojos, que todo lo que esté dañado sea recuperado en sus ojos, Toda córnea, toda pupila, hoy se recupera en el nombre de Cristo Jesús Todo problema de presión, depresión alta que ha causado el problema en sus ojos Hoy aclaramos Señor en el nombre de Cristo Jesús Hoy ojos ordenamos que mires, hoy ojos ordenamos que mires en el nombre de Cristo Jesús Amén, ¿Cómo ves ahora si sí, miro un poquito más. Todavía veo borroso. pero más claro? No puedo, sí, más claro, pero no puedo leer. ¿Vale? ¿Oramos? ¿vale? Hoy ordenamos a estos ojos que miren, hoy ordenamos a estos ojos que miren, que vuelvan al estado cuando nació, hoy ordenamos que vuelva al principio, ojos mira, ordenamos a estos ojos que miren en el nombre de Cristo Jesús, hoy ordenamos a estos ojos que miren en el nombre de Cristo Jesús, que pueda mirar, que pueda mirar en el nombre de Cristo Jesús, lo creemos Señor que tú lo haces, Tú lo haces en esta noche, Señor. Ella va a poder mirar con sus ojos, amado Padre Dios Todopoderoso. Gracias te doy, Señor. Gracias porque Tú lo haces. Amén. Mira, se puede leer ahora. Pero vivo, esto, ahora sí. No, no puedo. Pero es mejor. Ver si sí, las letras, pero no puedo leer. Vale, ahora yo un momentito. Occhi, vedeteci bene, adesso en el nombre de Jesús. Occhi, recuperate la vista perfecta totalmente, adesso en el nombre de Jesús. Ogni espíritu de infermidad, espíritu de cecidad que se si vaya ahora en el nombre de Jesús. Y que los ojos puedan ver bien al 100%, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Prueba a ver ahora. Los números, sí. 21, 29, 50. Antes no lo había? No. Las letras están más claras, pero no las distingo. Vale, seguimos orando. Ocos, recuperate la vista a destra en el nombre de Jesús. Occhi, vedeteci bene al 100% en el nombre de Jesús. Que un espíritu de cecidad sparisca ahora en el nombre de Jesús. Occhi, reacquistate la vista totalmente al 100% en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo veis ahora? Los números sí claro. 21, 30. Las letras ya miro más claro, pero no las distingo bien. Vale, volamos otra vez. Occhi, vedeteci bene totalmente en el nombre de Jesús, que possa riuscire a vedere le lettere. Occhi, riuscite a vedere queste lettere totalmente, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puedo leer. Hay un mejoramiento, pero se tendría que seguir orando, ¿vale? Entonces siguen orando por ella. Amén. Pero los números ahora le puede ver. Sí, los números ya puedo, ya no distinguía los números, 21, 31, 24, 25. Ahora, ahora lo que va a pasar también en los próximos días, miras que empieza a ver siempre más claro. Amén. Y después, cuando ves todo bien de forma perfecta y también cuando ha ido al médico para certificar que no tiene más diabetes, entonces puede hablar con los apóstoles para hacer un testimonio. Amén. Sí. Amén. Muy bien, hermano. Lo hiciste muy bien. ¿Había alguien por allí también que quería aprender a orar por los enfermos? Ella ya levantó la mano antes. Más aquí, más aquí, explica un poquitino qué pasa. Eh, bueno, hace una semana atrás, prácticamente desde el viernes, eh, el dolor corporal ha sido bastante fuerte, eh, la afección en la garganta, me ha costado pues subir al altar a, a cantar. Y este tiempo ha ido incrementando más, cuando me despierto el dolor es bastante fuerte. Eh, ya ha ido aumentando y ya llevo más de una semana así. Os pues de una semana con dolor a la garganta Y tiene dificultad al hablar Vale, entonces vamos a orar ¿Cómo te llamas hermana? Gabi Carmen Gabi Vale, entonces pones manos Y ordina al dolor a la garganta De desaparecer Amén Padre de la gloria y la misericordia En esta noche Señor Te alabo y te bendigo Padre Porque tú estás aquí presente Mi Jesús misericordioso te invito a que te pasees, paseate Señor en este hombre Padre que es un instrumento tuyo, te lo entrego y te lo presento para que tú lo unjas, toca Señor su garganta, su boca Señor sus ganas de cantar, él es Señor un instrumento tuyo, Padre él es tuyo Señor Ordeno en tu santo y poderoso nombre mi Jesús Que sanes esta garganta Que desates de ese dolor, ese cansancio Renueva sus fuerzas mi Jesús en esta noche paseate por este hombre, por este hijo que es tuyo Señor, ordeno la sanación, la liberación, la renovación de las fuerzas por este mi hermano, mi Jesús, ordeno, ordeno en tu santo y poderoso nombre Señor, yo he visto tu gloria Padre, yo creo en ti mi Señor, tú has hecho, tú has reconstruido y yo tengo la fe y la confianza mi Señor, que tú estás sanando a mi hermano, que tú lo estás tomando, que tú lo estás renovando, renovando que tú lo estás alimentando Señor con tu amor, con tu misericordia ordeno la sanación para mi hermano, pasa Señor sanando su garganta, sus cuerdas vocales, su boca Señor que tiene solo palabras para cantarte, para alabarte, es un instrumento suyo Señor te lo presento en tu santo y poderoso nombre Jesús, yo lo creo, amén Amén. Cuando tenemos que orar, no tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. No es esta tipología de oración. Aquí tenemos que ejercitar, ejercitar nuestro dominio. Entonces no es una oración al Padre. Tenemos que ordenar a la, al dolor de garganta de irse en el nombre de Jesús. ¿Vale? Vamos a repetir. Mi amado Jesús, en esta noche... Ordeno que ese dolor de garganta Amén. se vaya, vete dolor de garganta, renueva Señor esta garganta en tu santo y poderoso el nombre, nombre. en el nombre de Jesús, vete dolor de garganta, vete, vete cualquier molestia, cualquier dolencia, en el nombre de Jesús, vete, vete, vete. Amén. ¿Cómo está la garganta? Pues, me veo todavía. ¿Mejor? No. no. Dolor de garganta desaparece ahora de forma total en nombre de Jesús. Que cada virus desaparezca ahora y que cada infección a la garganta, a las faringe, a la cuerda vocales desaparezcan ahora de forma total en nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo hablar? Sí. sí, sí. Mejor. Mejor. Proba a cantar. Me da pena, pero es un fuego todavía. Si antes el dolor estaba en 10, ahora ¿cómo estamos? Con 6, creo. 6. Bueno, seguimos orando. Bye, hermano. Amado Jesús. No, amado Jesús. Dolor a la garganta desaparece. Eso es. Dolor a la garganta desaparece. En el nombre de Jesús. Cualquier molestia, cualquier dolor desaparece ahora, en el nombre de Jesús ahora. Ahora Jesús, en el nombre de Jesús desaparece cualquier dolencia, Aleluya. cualquier molestia, cualquier dificultad desaparece ahora, en, el de en el nombre de Jesús. Declaramos sanación, sanación Señor. Aleluya. ¿Cómo va a probar de hablar? Sí, sí. Mejor pero molesto. Ah, Meno de antes, bueno, ahora voy a hablar yo. Dolor a la garganta desaparezca ahora de forma totale, en nombre de Jesús. No. Ogni problema, a la laringe, ogni... las corde vocali, sparisca ahora, en el nombre de Jesús. Dolor a las corde vocali, infiammación, las corde vocali, virus, sparisci ahora, en el nombre de Jesús. No, no, no. Ogni problema, a la corda vocale, sparisca ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pu hablar? Sí, sí, mejor. Mejor. Si antes estaba en 10, ¿cómo estamos ahora? Ya dos, dos, sí. ¿Puede cantar? Yo creo que sí. ¿Prueba? Ah. <risa> Tú eres santo. Amén. Seguimos orando que también estos dos se va. esta pequeña molesta, ya vamos mejor, pero tiene que estar sano porque tenemos que cantar después, entonces necesitamos la voz. Dolor a la garganta desaparece de forma total en nombre de Jesús, toda influencia a la corda vocal, todo problema que desaparezca la laringe, la faringe, las corde vocales, desaparece totalmente, de forma total ahora en nombre de Jesús, desaparece de forma total ahora en nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vas? Mejor, mejor, mejor. ¿Canta? Santo, santo, tú eres santo. Pues ya olvidó las canciones. A ver, te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres. Y esa parte... Amén, plaza a Dios. Antes podía cantar así. No, Esta no puedo cantar así. Ha o sea, afectado bastante la garganta y la fiebre ha sido bastante alta. Amén, gloria a Dios Sí, he estado, he estado con fiebre eh, Pero eso es como más que todo como en, como en las noches Amén Tenemos necesidad de practicar para que nuestra fe tiene que salir Porque si nosotros creemos las cosas pasan Si nosotros empezamos a dudar la cosa empieza a no pasar entonces, el problema es que la gente no se sana no está en la gente, no está en Dios, sino en nosotros que oramos, que tenemos que creer. Entonces, eso también es importante. Usted puede comenzar con pequeñas enfermedades, no me vayan a resucitar los muertos al comienzo, que es. Lo puede hacer, pero se necesita de demasiada fe al comienzo. Es un poquito como el gimnasio: usted no puede levantar 250 kilos de una vez tiene que empezar con 25, 30, 50 y así van creciendo así también con la forma de orar Usted empiezan a orar con dolor de rodillas, de columna, cosas pequeñas hasta llegar a personas ciegas personas que no hablan a muertos para que puedan resucitar así que vuestra fe de poco a poco se va fortificando amén muy bien, gracias hermana gracias hermano Estaba por allí, ahora te viene por aquí. <risa> Había una hermana por allí que quería orar antes, eh, después, ya levantó antes la, la hermana a la mano antes. ¿Cuál es el problema? Eh, bueno, yo necesito usar lentes ya hace mucho tiempo, pero no he usado. Y eh, me habían dicho que mañana tenía la cirugía para sacarme las muelas, pero como tenemos primicias, pues puse porque quería estar aquí entonces es el lunes pero es cirugía porque las muelas están conectadas a los nervios pero yo creo que Dios lo puede hacer y que puede ser una extracción normal, o sea que no va a ser necesario en sí una cirugía sino una extracción normal De o nada amén o <risa> nada, es una historia que está escrita en el libro Experiencia sobrenaturales con Dios ayer hablábamos con el apóstol Samuel yo cuando estabas en Perú, en el 2008, tenía el, dent, el diente del juicio que se salía mal y estaba empujando el diente bueno a salir. Imagínense el dolor que yo podía sentir. Entonces me fui al odontólogo, me hicieron una radiografía y allí se ve, la tengo en, en, en España, en mi casa, esta radiografía, donde se ve el diente que empuja el diente bueno. Pero ¿cómo me hicieron la radiografía? Me pusieron una jaqueta de, plum, de, plumo, de plomo, me cerraron una, en eh, una habitación muy fea y con una tubación que salía de la pared. Y digo, bueno, aquí me parece un poquito anticuada esta tecnología, es mejor que me voy a operar en Italia. Ya, ya me imaginaba la anestesia con un martillo, ¡bam! <risa> de verdad, <ríe> pensé esto así hacen la anestesia <ríe> entonces digo pues me voy a operar en Italia me dieron al pero al día después fui a un lugar donde había algunos misioneros americanos, estadounidenses y allí fuera yo vi una cosa rara ellos hacían como eh, habían como un equipo médico donde revisaban a la gente y le daban medicamento entonces fuera había dos colas una para tomar el medicamento y otra donde había un chico que podía tener 19, 20 años que oraba por sanidad. Entonces, yo estaba hablando con otro pastor allí y miraba que había esta cola y había un hombre con el brazo así. Y este chico ora, el hombre se sale del brazo. Otro hombre coco, y el chico ora, el hombre se sale en la pierna. Entonces, me pongo también yo en la cola. Y cuando oran por mí, el diente se mueve, fa ta, ta. Se mueve y sale recto. Amén. Entonces tenemos que creer que Dios puede hacer milagros Amén. y que puede sanar de forma completa Amén. los dientes. ¿Los ojos no ve de lejos o de cerca? Eh, de, lejos. de lejos. Por ejemplo, el volcán, ¿cómo lo miras? Lo que está en fondo. No, eso sí veo bien, o sea, es más que las letras, o si, sí, digamos, ya cruzando la calle o alguna persona, sí, ya no, no le veo bien. Si sí, por ejemplo mira a la hermana, y se escrito Boston, ahí, ¿lo puede leer bien? Sí, Boston sí, las letras chiquitas um, son sí, más o menos. Yo tampoco puedo. Bueno, vamos a enfocarnos en los dientes, ¿vale? Que tiene que operar. Hermana, vas adelante, ¿cómo es tu nombre? Alicia Alicia, Muy bien, Alicia Entonces Vamos a identificar el problema Ella tiene los dientes que te duelen Las muelas del juicio O sea, ahorita no me duelen Pero están creciendo así Están creciendo mal Ajá. Y están conectadas a la, a la, al nervio Entonces tenemos que ordenar A las muelas del juicio Que se crezcan bien y que desaparezca cada dolor, cada problema, cada consecuencia con los nervios. Amén. ¿Estás? Entonces pones mano aquí en la boca y ordenas a las muelas que tienen que crecer bien y que no tienen que molestar los nervios. Amén. Padre. No, no tiene que pregar al padre. No, no, no. Párate. No tiene que pregar al padre. Esa es otra tipología de oración. Tiene que ordenar a la muela. Tiene que decir. Muela no tiene que molestar, tiene que crecer, eh, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, ordeno a estas muelas que crecen normalmente y que si tienen que caer, caerán de forma natural. En el nombre de Jesús, ordenamos que toda, todo dolor desaparece y que todo viene a la normalidad, ahora mismo. En el nombre de Jesús, hecho está. ¿Sentiste algo? ¿Algo que se movió? Eh, o sea, siento como un fuego en la cabeza, como mucho calor en la cabeza. Amén, cuando la gente siente fuego es porque el Espíritu Santo que está haciendo la obra. ¿Eh? Amén. Pero podemos verificar si algo pasó, puede, no lo sé. Eh, sí, se ven las muelas. Sí. Se ven... Un odontólogo, un odontólogo aquí, había un odontólogo. Apóstol odontólogo, aquí a verificar cómo está la situación. Hoy, doble trabajo, de apóstol y de odontólogo. ¿Puede mirarla en la boca para mirar cómo estás? Pero están incluidas. Muestra. Ábreme. No, no. Sí, pero, espera. No, no se ven. Son las de se ven en Sí, no, porque está muy... Está muy atrás. No, eh. ¿De, ¿De arriba o de abajo? Lo que pasa es que, lo que, pasa es que, hay, que mover, hay que mover con un espejo el, el carrillo, la parte interna de la mejilla, para poder bien, bien. ver, a, así no se puede. Bueno, voy a hablar yo también para seguridad y después cuando vas al médico vamos a revisarme. Muela che retto ora nel nome di Gesù. Mo, mole, radrizzatevi adesso nel nome di Gesù, uscite bene adesso nel nome di Gesù e non date più fastidio ai nervi, alla bocca, alla mascella e alla faccia nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora vas a col medico e si todo va bene va a essere un testimone. Amen. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alguien más enfermo? La hermana Boston. Aquí, ¿qué pasa? Eh, yo tengo hace un año, tuve un accidente y me o sea, me quedó doliendo la parte de acá y no me he hecho ni checar ni nada y no sé qué tengo. <risa> Pero me duele. ¿Ahora te duele? Sí, me duele Hermanita. todos los días. ¿Lucía? No, no sé Lucía. ¿Hilari? Parece Lucía. Luciana. Ahora, <risa> allora, ¿Hilari? ¿Estás lista? A, tiene que ordenar al dolor a la cabeza de desaparecer ahora en el nombre de Jesús. ¿Vale? Pones manos. La cabeza. La cabeza. Sube. Muy bien. ¿Vale? Ordina el dolor a la cabeza de desaparecer en nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús. Te sales el dolor de la cabeza. Padre. Desaparece este dolor, Padre En el nombre de Jesús desaparece porque Cristo murió por nosotros en la cruz Por todas nuestras enfermedades, Padre En el nombre de Jesús te sales, espíritu de dolor de cabeza Ahora en el nombre de Jesús sale dolor de cabeza Amén Amén, ¿cómo estás el dolor? Mm, solo sentí así, como, no sé, un calorcito por aquí. O sea, sí. Sí, pero el dolor? O sea, ya no me duele tanto. ¿No hay más dolor? No. ¿Y dónde se fue el dolor? No sé. <risa> Vamos a dar la plaza a Jesús. Amén. Sí, y también tengo un problema de la vista. Ah, también. Sí. Eh, no se sé, veo borroso y así a las personas que están lejos así más o menos como la señora del último es como que no le avanzó a reconocer bien así es como que no puedo ver se ve, borroso. se ve borroso entonces tenemos que orar también por los ojos te toca más trabajo me gusta muchachita entonces pone la mano en los ojos y los ojos y ordina que los ojos tienen que ver bien en nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, estos ojos verán bien, verán tu luz crecer. Desap desaparece el. Aleluya. Ojos ven bien en nombre de Jesús. Ojos ven bien en nombre de Jesús. Padre, quita este dolor. Que les lleven el espíritu de, de dolor en el lago de fuego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prueba a mirar la hermana. ¿Cómo ves? Todavía veo borroso. No lo sé. ¿Sí lo so? Occhi, vedeteci bene Adesso, en el nombre de Jesús, ogni problema di messa a fuego de los ojos completamente en el nombre de di Jesús. che que los ojos se ven bien. Espíritu de enfermedad, lasciala ahora en el nombre de Jesús. Ogni problema ai nervi sparisca completamente adesso en el nombre de Jesús. Como veis? Mm, ya veo. Un poquito mejor. Siempre el problema era 10, ahora como estamos? Un mm, 7. Vale, seguimos sonando. Occhi, vedeteci bien en el nombre de Jesús. Ogni problema de vista sparisca adesso en el nombre de Jesús. problema es messa a fuoco ai nervi de disparire adesso en el nombre de Jesús. Es totalmente del nombre de Jesús. Amen. ojos. Sí. Bueno, sí, so. Occhi, vedeteci completamente bene, siate completamente sanati adesso en el nombre de Jesús. Occhi, completamente sanos, ahora en el nombre de Jesús. Mm, sigo viendo igual. Vale, Occhi, vedeteci bene, la forma totale, con il problema de messa a fuoco, con el problema de nervi, ottici sparisca completamente y totalmente en el nombre de Jesús Amén ¿Cómo ves? Un, cuatro, tres por ahí Occhi, vedeteci bene completamente nervo ottico sí, completamente sanado, restaurado Occhi, mettete a fuego completamente en el nombre de Jesús y que spirito di de cecità sparisca completamente en el nombre de Jesús Amén Sí, ya veo más clarito ya un, dos, dos, uno por ahí Amén ¿Antes era 10 al comienzo o cómo estamos ahora? Un 2, ya puedo ver hasta lo que está ahí. ¿Ah? Ya puedo ver esos números chiquitos que están ahí. ¿Antes no lo podía ver? No. ¿Antes no podía ver estos números chiquititos, ahora lo puede ver? Entonces, no. ¿Y puede leer este versículo? Eso sí. ¿Cómo dice? Ya se puso esa cosa. Ah, <risa> Yo... se, puso la... se puso la publicidad, espera que pase. Lo... El... <risa> la directa, el directo. Yo extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: Quisiera, quiero. Se limpió y luego su lepra fue limpiada. Mateo 8:3. Mateo 8:3, ¿lo puede leer, qué pequeño? Sí, ya. Muy bien, gloria a Dios, un aplauso a Dios. ¿Alguien más tiene enfermedad aquí? Uno por vez, ya se tomó la señora, antes de la señora. ¿Qué pasó? Yo años atrás tuve un golpe en la cabeza y ahora siento que se me está apareciendo una bola. Uh, ¿De cuánto tiempo tiene esta bola? Uy, de eso me acuerdo. Creo que son unos 14 o 15 años que tuve un golpe tremendo. <risa> Muy bien. No sé, no sé, se, no se, se mira bien porque tiene el pelo. Pero hay brabaco como una pelota. ¿Mm? Entonces vamos a orar que desaparezca esta pelota. ¿Alguien que quiere orar? Hermano, ¿cómo, ¿cuál es tu nombre? Luis Ernesto. Luis Ernesto, muy bien. Entonces, por aquí, en tus manos, ¿la mira las pelotas? ¿Se mira? Ok. Pone las manos y tiene que ordenar esta pelota de desaparecer en el nombre de Jesús. ¿Vale? En el nombre de Jesús, esta pelota desaparece ahora en el nombre de Jesús, te ordeno que desaparezcas ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, desaparece ahora, te ordeno que desaparezcas en el nombre de Jesús. Amén, vamos a ver cómo estás. ¿Tú te puedes...? con la mano medir, se bajó. No, está como al comienzo. No, siento que se está reduciendo. ¿Se está reduciendo? Ajá. Sí. Se está reduciendo. Amén. Seguimos orándose. Dale. Amén. Toda, toda bola de sangre en el nombre de Jesús, todo tumor, ahora, te ordeno que desaparezcas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ordeno que desaparezcas ahora, ahora, ahora, ahora, desaparece en el nombre de Jesús, desaparece en el nombre de Jesús. Puede ver cómo está, me parece que está casi, casi bien, se bajó. Sí se bajó, pero aún está bueno. Oro, yo, en nombre de Jesús, cada pelota desaparezca. Ahora, en nombre de Jesús, ogni gonfiore sparisca completamente. Ahora, en nombre de Jesús, disinfiammati. En nombre de Jesús, sparisci di più, di più, di più, di più, sparisci. Ahora, en nombre de Jesús, ahora, fuera. Ogni gonfiore sparisca completamente. E totalmente nel nome di Gesù gonfiore sparisci ora nel nome di Gesù. Ora di più, di più, di più, di più, di più sparisci completamente. Mas, mas, mas, desaparece ah, ora nel nome di Gesù. Ah, ora nel nome di Gesù. Che ogni gonfiore sparisca completamente e totalmente adesso nel nome di Gesù. Di più, di più, di più sparisci completamente, completamente, totalmente ancora di più, ancora di più. Assorbiti adesso nel nome di Gesù. Assorbiti ora nel nome di Gesù, ancora di più, ancora di più, sparisci completamente, completamente, nel nome di Gesù, di più, di più, di più, di più, ancora di più, sparisci, sparisci, sparisci, ora, ora, sparisci completamente nel nome di Gesù, completamente nel nome di Gesù. Prova a vedere come stai, Sebacon? Sí, Sebacon, pero un permanece un poco vi sì, ho pagando, però mi sono troppo poco. Bueno, nel nome di Gesù, gonfiore, sparisci completamente. Devi sparire completamente nel nome di Gesù, sparisci completamente nel nome di Gesù. Fuori, fuori, fuori. Infermità, sparisci completamente nel nome di Gesù. Gonfiore, sparisce tessuti, si è assorbito totalmente adesso nel nome di Gesù. Ordiniamo che questo gonfiore sparisca completamente nel nome di Gesù. Gonfiore, ti ordino di sparire completamente nel nome di Gesù sparisci completamente nel nome di Gesù sparisci completamente nel nome di Gesù con fiore sparisci completamente ancora di più ancora di più sparisci completamente nel nome di Gesù nel nome di Gesù nel nome di Gesù nel nome di Gesù Nel nome di Gesù mass mass mas, sparisci completamente nel nome di Gesù mi come stai? Sì, se sta pero aún permanece un poco mucho menos eh? ah. yo veo que es mucho menos en <coughs> el nombre de Jesús sparisci completamente con fiore totalmente devi sparire, si completamente riassorbito ahora en el nombre de Jesús con fiore sparisci ora, ora, sparisci ora, ora de más de más de más de riassorbiti completamente ahora en el nombre de Jesús riassorbiti completamente nel nome di Gesù riassorbiti totalmente e completamente adesso nel nome di Gesù nel nome di Gesù totalmente totalmente nel nome di Gesù nel nome di Gesù ]enza. riassorbiti Authority. completamente completamente di più di più, di più di più di più di più di più di più di più ancora di più che l'osso sotto a questo confiore sia completamente guarito nel nome di Gesù Uessos. Sálate ahora totalmente en el nombre de Hola. Jesús. Con fiores, completamente. Completamente en el nombre de Jesús. Sí, completamente reabsorbido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bacó de mucho. En los próximos días tú seguirás viendo que sigue absorbiéndose Amén. este líquido que hay ahí dentro. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Pero puede verificar que se ha bajado. Amén. Amén. Amén. Se veía muy grande antes, a veces poco, poco, poco. Hay ah, un poquito, pero en el próximo día mira que se va a absorber. Amén. Amén. Un aplauso a Dios. Amén. Lecciones. Hermano, por favor. Hermano fiel, con un grande corazón por Dios. Alguien que quiere practicar la oración por los enfermos. Más. Por aquí. ¿Cuál es el problema? Eh, tengo terijos. Tenía. Te en el ojo. ¿Qué, qué erigió? Es? Esto que le tapa en el ojito. Es ah. una. En el pa. Ah, ok, ok. Sí, la vi, la vi. Y me ha salido igual para esta en estos días. Ah. Vale, entonces, hermana, ¿cuál es tu nombre? Mayra. Mayra. Mayra, sí. Entonces, Mayra, ¿la ves? Estas cosas que tiene en los ojos, de aquí y de aquí. Es como una carnecita que está en los ojos, ¿lo ves? Sí. Esta carnecita debe desaparecer en el nombre de Jesús. Entonces tiene que ordenar a esta carnecita de desaparecer en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama el nombre correcto? Eh? Eh, terigio. Terigio. Terigio tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. ¿ok? Entonces cierra los ojos, buenas manos, ora. En el nombre de Jesús, eh, en el nombre de Jesús te ordenamos… Te erigio que salgas ahora, te ordenamos que sueltas ahora, que el fuego, que el fuego de Dios hace consumir, que, desa, que desaparezca totalmente de sus ojos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pues su sangre maravillosa, bendito Señor Jesucristo, es sanando a nuestro hermano Luis de sus ojos y, y desapareciendo todo, te ahora. Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús desaparece, ahora te erigio, ahora te vas, ahora, ahora eres consumido, ahora te erigio, en el nombre de Cristo Jesús eres sano, en el nombre de Cristo Jesús tus ojos son sanos en el nombre de Cristo Jesús ahora Señor, en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús sanos son tus ojos Amén Aleluya. Amén, abre los ojos, vamos a ver ya se bajó mucho miraste, Míralo bien ¿cómo está? Eh, sí. ¿tú te das cuenta si, si lo tiene más, menos? no porque no siente nada Ok, seguimos orando En el nombre de Cristo Jesús Te damos una orden, te erigio Te damos una orden En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Que desapareces En el nombre de Cristo Jesús Que, que eres Desapareces de, de los ojos de nuestro hermano Luis en el nombre de Cristo Jesús Ahora, ahora desapareces por tu poder de tu sangre en el nombre de Cristo Jesús Desapareces ahora, ahora en el nombre de Cristo Jesús El fuego santo de tu espíritu maravilloso ahora ahora hace que desaparezca, todo Terijo hace que desaparezca, ahora salgas y eres desarraigado, eres quitado de sus ojos, Él mirará bien, en el nombre de Cristo Jesús, es arrancado todo Terijo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, abre los ojos. Aquí ya prácticamente no hay, aquí sí voy un poquito, era más grande aquí, sí. Sigo un poquito aquí. Bueno, oro un poquito ya. Terillo desaparece de forma total ahora en el nombre de Jesús. Desaparece de este occhio, terillo, en el nombre de Jesús. Desaparece de este otro occhio ahora de forma total. En el nombre de Jesús. ojos, Sí, completamente sanado. Occhi. Que ogni escrescencia de carne sparisca completamente. Ahora en el nombre de Jesús. Problemas agli occhi desaparece completamente en el nombre de Jesús ogni spirito di cecità sparisca ora nel nome di Gesù occhi rimettetevi nel perfetto ordine di Dio nel nome di Gesù Amen. apro lo soccos a chi si vuole un pochino mi viene occhio si completamente guarito adesso nel nome di Gesù ogni teriglio, ogni crescenza di carne che sparisca completamente da questo occhio nel nome di Gesù occhio si completamente sanato e che sparisca ogni screscenza di carne Anche da quest'altro occhio totalmente nel nome di Gesù. Amen. A chi praticamente io stiamo qui. A chi un pochino masso. Occhio sì completamente guarito adesso nel nome di Gesù. Ascrescenza di carne. Triglio sparisci adesso nel nome di Gesù. Ogni pezzo di carne che cresce sull'occhio deve sparire completamente nel nome di Gesù. Bulbo oculare mettiti nel perfetto ordine di Dio nel nome di Gesù. Amen tenemos que seguir orando, sigo orando, y vamos a ver el próximo día cómo va. Pero por allí ya prácticamente casi no hay. Aquí está mucho mejor. Pero tenemos que seguir orando. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Entonces... Bueno, estamos haciendo práctica, ¿no? Ajá. Esto pero no necesitamos, ¿Por qué? Porque desde el día de mañana, usted por la calle va a encontrar muchos enfermos y muchas personas para que tiene que orar. Esto va a ser un desafío para ustedes. Un desafío. Porque Dios nos envió para predicar el Evangelio con poder. Y no necesitamos la sanidad solamente por los problemas que tenemos en la iglesia. La necesitamos más por fuera. Porque hay un montón de personas que no conocen a Jesús, que le va el testigo de Jehová y le habla, y le va el mormón y le habla, y le va el cura católico y le habla. Pero solamente los hijos de Dios pueden orar por una sanidad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, en estos días hemos aprendido más o menos la teoría y más o menos la práctica. Ahora lo que tiene que hacer las cosas son ustedes Se tiene que poner a la obra Vayan visitando familias que están enfermas Personas que usted conoce que están enfermas Oran por ellas y háblanle de Jesús Van a ver cómo Dios le empieza a respaldar Porque Dios respalda su palabra Amén Amén, Amén. Amén. Apóstol Dele ese aplauso bien fuerte al Señor Déjeme decirle algo Esto es como lo decía el apóstol anteriormente Tiene que ver con un músculo que tiene que empezar a ser ejercitado ¿Sí o no? A ver, tómele la mano el que está a su lado y dígale eso Tienes que ejercitar tus dones espirituales ¿Será que en primera instancia posiblemente me voy a equivocar? Claro que sí, papá, y va, va a haber un margen de error En lo que tú digas a la hora de orar por alguien eh, Si le vas a declarar, si vas a utilizar un don Un don de ciencia, posiblemente te puedes equivocar Pero todo tiene que ver con empezar a ejercitar lo que Dios ha puesto en tu vida, sí o no? Yo quisiera que hiciéramos algo, que usted tomara un sobre y donde usted está y usted pudiera depositar una ofrenda en los próximos segundos. Si me ayudan los servidores allí, queremos cerrar este tiempo con una ofrenda. Cré, Créame que yo yo oraba por sanidad en la calle. Cuando me convertí a Cristo, año 94, año 95 yo oraba por los enfermos en la calle Y yo veía milagros en la calle de sanidad Cuando prediqué a Cristo lo predicaba con locura día y noche Recuerdo muy bien cómo Dios me usaba en aquel entonces en ese evangelismo que propone el apóstol Fíjese que el día lunes, día lunes eh, estábamos en Quito en el mercado artesanal y el apóstol estaba comprando allí un poncho para llevar a su casa a España A su familia y le pregunta a la señora que nos está atendiendo que es una indígena si es cristiana Ella dice que sí e inmediatamente tiene usted algún dolor venga que yo quiero orar por usted Y ahí lo hizo delante de todo el mundo tenemos que vencer la pena el temor la vergüenza porque la Biblia dice que nosotros debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio sí o no, sí. si lo hacen los mormones y los testigos de Jehová ¿Cómo no lo va a hacer usted papá? Sí. Usted tiene un don de Dios en su vida y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo Aviva el don de Dios que hay en ti, sí o no sí. Así que vengan acá yo quiero que oremos aquí los que van a tomar una los que los que quieren ofrendar diezmar vengan ustedes acá vengan acá yo quiero orar por ustedes y quiero de pero vengan ocupen todo este lugar ustedes ya lo saben vengan acá quiero que oremos acá cómo te sientes Luisito qué bueno por eso hermano ese ciclo de enfermedad se tiene que romper definitivamente en tu casa ya no más porque si no no puedes trabajar ni tú ni Lorena ni nadie trabaja se enferma la niña tú no trabajas se enferma tu esposa no trabaja eso se tiene que cortar de nuestras casas en el nombre de Jesús vengan acá ocupen todo este lugar Silvia esté acá vengan acá quiero que usted levante allí esa ofrenda al cielo y diga conmigo Padre, vamos declárelo, Padre en el nombre de Jesús. Hoy uso el dinero como una herramienta, dígalo conmigo, no como un fin. El dinero no es el fin, es un medio, es un instrumento para adorar a Dios. Y en esta hora... Uso el dinero para adorar a mi padre y declaro en el nombre de Jesús que la pobreza, que la estrechez no me pueden tocar. En el nombre de Cristo Jesús dele ese aplauso fuerte al Señor y ponga sus diezmos, sus ofrendas. Ya ya pueden correr.